miembros de la policía acompañados del ministerio público realizaron amplios operativos en diferentes sectores salidas y centro de la ciudad en la que resultaron detenidas la cantidad de ocho personas 14 motocicletas retenidas por carecer de sus documentos dice el informe policial que luego se trasladaron a un negocio de expendio de bebidas alcohólicas donde fueron ocupados dos cajones de bocinas un micrófono una consola un amplificador con otra pieza. Dos galones conteniendo un líquido desconocido y ocho cajas de cigarrillos En dicho operativo fue recuperada la motocicleta marca Suzuki de color negro Ya que la misma figura con una denuncia sustraída de fecha 22 del mes 4 del 2016 a nombre de Fausto Ramos En cuanto a la motocicleta fue enviada al departamento de recuperación de vehículos para los fines procedentes NTN